Uh -huh. Y el nuevo impuesto a las ganancias, si se quiere, se va a tratar mañana jueves en plenario de comisión de Haciendas en la Cámara de Diputados. Pero, ¿de qué se trata esta modificación en el impuesto a las ganancias? Nicole? Bueno, para sacarnos todas las dudas, le vamos a preguntar al contador Diego Zuliani de Valerza, que ya nos está escuchando. ¿Cómo anda contador? Buen día. Buen día, Nicolás. Hola, Nancy. Sí, este, en realidad existen en, el, en la legislatura dos proyectos de modificación del impuesto a las ganancias. Son dos complementos. El que se está tratando ahora en comisiones es uno que pre, prevé la reducción del impuesto a las ganancias para trabajadores y jubilados. Y existe otro proyecto de ley que es el aumento del impuesto a las ganancias para las empresas, que es la forma en que se va a financiar esta menor recaudación que va a tener el Estado vía este proyecto que prevé una reducción. O sea, por un lado, el Estado está trabajando hoy en un proyecto que prevé la reducción de impuesto a la ganancia mediante la, el aumento de los conceptos deducibles. Es decir, no te dice que vos no pagás impuesto a las ganancias, sino que te dice que vos podés deducir de, ese, de esa declaración de salario un concepto. Básicamente, para los trabajadores en relación de dependencia, lo que prevé es una reducción eh, o un monto mínimo... Eh, que estará en el orden de los 150 mil pesos, prevé el proyecto, 150 mil pesos por mes para los trabajadores en relación de dependencia. La, el proyecto no habla de salario bruto ni neto, habla de retribuciones liquidadas mensualmente, con lo cual hay que esperar un poquito el tema de la, de la reglamentación, pero básicamente prevé para los trabajadores que, que tengan unas, un salario de 150 mil pesos por mes, no, va, no estarían alcanzados por el impuesto a las ganancias declaran pero deducen ese concepto especial que se llama. Y en el caso, para el, en el caso de los jubilados, en los jubilados tienen dos, dos alternativas. Este, una de las alternativas es una deducción especial que son alrededor hoy de 80 mil pesos mensuales y que este, una deducción específica que se llama, está en, en cerca de 210 mil pesos y que con esta modificación busca llevarlo a 152 mil pesos, es decir, que una jubilación mensual de 152 mil pesos no va a pagar impuesto en la ganancia en la medida que no tenga ingresos por otros conceptos, ¿no? que no sea monotributista, tenga otros ingresos y en la medida que no pague bienes personales. Esa es la modificación, esa es una parte de la modificación de impuesto a la ganancia que se está tratando, que es una reducción en el impuesto a las ganancias este, para trabajadores y este, jubilados. Y por otro lado, corre otro proyecto ley, que es el aumento del impuesto a las ganancias para las empresas. Entonces es la forma en que van a financiar. En el caso de las empresas, el proyecto lo que prevé, eh, recordemos que el impuesto a las ganancias, el proyecto de impuesto a las ganancias, preveía una reducción en el impuesto, en una reducción en la alícuota, es decir, la tasa de ganancias que, que pagan las empresas, estaba proyectado con una reducción en el tiempo. Eso no va a pasar, por, al contrario, va a subir, y lo va a hacer en escalas, de, de ganancia previsto en el proyecto, de la siguiente forma. Prevé, las empresas que ganen hasta 1.300.000 pesos al año, 1.300.000 pesos, van a pagar ganancias por el 25%, hasta el 25%. Uh -huh. Entre 1.300.000 y 2.600.000 van a pagar ganancias por una, con una tasa del 30%. Y más de 2.600.000 van a pagar ganancias por el 35% de impuesto a la ganancia, y esto se suma también que si distribuyen esa ganancia a través de dividendos, estos dividendos están alcanzados por el impuesto celular del 7%. Es decir, que eh, termina siendo efectiva la ganancia entre un 32% a un 42% si, si, si decidís distribuir la ganancia. Es decir, un aumento en el impuesto a la ganancia, que es la forma en la que eh, este, el gobierno está previendo este, financiar, esta, por otro lado, esta reducción. Este, claro, del impuesto a las ganancias. Eh, le, le sacan a, a algunos o, o le reducen a algunos, pero sí. lo tienen que incorporar de otro lado, ¿no? que en este caso serían las empresas. Eh, Diego, y en el caso de las empresas, eh, ¿se visualiza solamente las ganancias? Vos nos decías, bueno, más de un millón de pesos, uh -huh. ¿solamente se tiene en cuenta las ganancias lo que ingresa o se está teniendo en cuenta también lo que la empresa está gastando? No, o sea, la ganancia es un resultado neto de los gastos. O sea, es tu ingreso menos tus gastos es tu ganancia. O sea, el concepto es una, eh, un resultado neto de los gastos necesarios para generar ese ingreso. Eso es ganancia para las empresas. Sí. Lo que pasa es que la, la, la, los montos que han puesto son muy bajos. Imagínate una empresa que gane 1.300.000 pesos cuando vos estás poniendo que el parámetro de jubilación que no va a pagar ganancia. Es de 1.800.000. O sea, un jubilado que gane 1.800.000 no va a pagar impuestos a las ganancias, según la reforma. Una empresa que gane 1.300.000 paga 30% de impuestos a las ganancias. No es para comparar empresa con jubilados, pero estamos, estoy diciendo el nivel de empresa que estaría ya alcanzado por impuestos a las ganancias. Entonces, ya eso te muestra que va a existir una transferencia de recursos de las empresas a las personas y, este, y jubilados, que es el, lo que está estableciendo el proyecto, y, este, y va a corregir, creo yo que puede llegar a corregir algunas cositas que están un poco eh, confusas, este, por ejemplo esto de que los jubilados, que si tienen una otra renta, si tienen una renta eh, por cualquier fuente que no sea la jubilación, quedan excluidos de la deducción específica esta posibilidad de, de, de descontar 152 mil pesos con la modificación por mes, y este, entonces pasaban situaciones medias ridículas, como por ejemplo, si el banco te paga por tu caja de ahorro un peso en un ingreso fuera de tu jubilación, entonces quedarías excluido del beneficio. Claro. Estas cosas uh -huh. podrían llegar a pasar, pasan en Argentina normalmente, la FIP no te la va a perdonar, entonces estas cosas se pueden llegar a, a mejorar porque ha sido una observación este, certera de la oposición en este proyecto y esperemos que eso se mejore. Pero bueno, no es que se van a reducir los impuestos para eh, este, y se van a esa reducción de impuestos va a implicar una reducción de gastos el estado va a seguir gastando como viene gastando uh -huh. este, no se va a financiar con emisión aunque viene emitiendo sino que se prevé financiarlo con un aumento en impuestos a las ganancias de las empresas eh, Diego eh, la oposición eh, se opone justamente a que se apruebe esto eh, dijo que ni Venezuela dijeron que ni Venezuela se atrevió a tanta voracidad financiera <risa> dijo que Argentina Van a te, va a tener la alícuota más alta del mundo. Eh, ¿Qué pensas vos? ¿Crees que es sí, así vos, también? Vos fíjate que la oposición va a apoyar el aumento, la reducción Ajá. del impuesto a la ganancia a las la personas y se opone al aumento del impuesto a la ganancia a las empresas. Sí. La, lo cierto es que vos fíjate que lo que va a pasar es, el, el argumento es el siguiente, si vos reducís el impuesto a la ganancia a los trabajadores jubilados, le queda más plata en el bolsillo jubilado y el, al trabajador porque no es retenido para pagar impuestos, pero se tiene más disponible y consumiría más. Vos, por otro lado, cargas con un impuesto, aumentás el impuesto a las ganancias de las empresas, entonces, con lo cual las empresas van va a generar dos, dos situaciones. Una, una, una este, eh, disula, van a evadir impuestos, van a simular pérdidas, van a simular ganancias, eso es lo que pasa normalmente en Argentina, y por otro lado vas a decir... Eh, desestimar, desest, más bien, este, eh, desestimar la posibilidad de que vuelvan a invertir. ¿no? desalentás la reinversión. Claro, porque por la empresa sabe ¿no? que mientras más, más invierta, más ganancias va a tener y claro, más, más impuestos va a pagar. Exactamente. Va a pagar. Entonces, vos desalentás la inversión y cuando la empresa desalenta la inversión, cae la oferta. Entonces, vos, por un lado, tenés un aumento de la demanda por un aumento, por la reducción de vía de ganancia. Y por otro lado tenemos una, una oferta que está eh, contraída, contenida, y este aumento de la demanda va a terminar, pues, que puede terminar generando aumento de precio. Entonces, de nuevo volvemos a, est a esta situación. Entonces este, no es una solución eh, virtuosa, es una uh -huh. situación que dice bueno, ustedes van a pagar menos porque ustedes van a pagar más, o es sea, una transferencia de recursos claro. básicamente, sí. y eso desalienta la inversión y, este, y hay que ver qué efectos macroeconómicos puede llegar a tener. Evidentemente esto es una intención de, de campaña en, en este año, ¿no? y, este, y seguramente va a salir porque van a apoyar la oposición a la reducción del impuesto a la ganancia, pero vamos a ver cómo termina esto, porque este, después hay que ver cómo se financia y cómo este, el, el gobierno termina tomando las decisiones macroeconómicas. Exactamente. Bueno, seguramente que en los próximos días vamos a tener más información, más detalles acerca de esto, si hay nuevas modificaciones sí. y lo vamos a seguir consultando con vos, Diego. No hay ningún problema. Así que para consultas, porque esto también tiene un impacto tanto para las personas que hacen inversiones, porque tengan una renta, como para las empresas, porque tienen algunas formas de estrategias para mejorar su, su rentabilidad. Este, así que bueno, cualquier consulta nos pueden, nos pueden llamar o nos buscan en las redes sociales en info.valersa.com.ar uh -huh. nos mandan un correo nos buscan en las redes sociales por Youtube o por Facebook este, así que estamos, las consultas son sin cargo y estamos en Alvear 499 local 2, así que nos vemos la semana que viene y abierto a cualquier consulta. Ahí veíamos también los horarios en pantalla de, el, de Valerza para que la gente se pueda acercar, la dirección y por supuesto las redes sociales también siempre están abiertas. Muchas gracias Diego, hasta la próxima semana.